Bien, ella se llama Melisa, es la organizadora de, del, del evento espontáneo 2021, 2021. 2021 De hecho, este evento pues ya se los grabamos también en el video anterior Ajá. nomás que no les mostramos mucho a fondo ¿Qué años tiene Melisa haciendo este evento? Eh, ya es el noveno año, ya estamos muy contentos porque cumplimos nueve años llevando danza contemporánea a las calles de Puerto Vallarta, Qué, buena, Ay, qué es bueno. es un festival internacional, la única persona que conozco que hace este tipo de eventos sí, culturales, aquí en, exacto, aquí en Puerto, Vallarta. Puerto Vallarta y pues es muy padre porque en otras culturas, pues otras cosas muy diferentes a lo que se ve normalmente sí, y, a y vaya? interesante, pues, porque aquí en Bayar de la verdad, pues muestran mucho lo que es este el baile, exacto, fol folclórico. Mexicano. Y esto es más tipo, pues de otros países, algo más, pues sí, más performance, más internacional, ajá, más arte, internacional. Contemporáneo. Ajá, arte, arte contemporáneo. Ahorita está calentando. estirando, calentando y estirando, ajá, exacto. ¿Cómo se llama? Eh? Él se llama Javier Martínez. La compañía Mar Gómez de Barcelona ahorita igual les vamos a hacer unas preguntas y ahí les vamos a mostrar toda la información de ellos aquí Sí, ahorita estamos ahorita estamos detrás pues ya ahorita ya terminamos nosotros de lo que hacemos de que es montar, montar el sonido el, Ajá, el, exacto el ¿quién es el bus? Aquí? ¿quién es el bus? Capitano, Capitano. El bus? Capitano, Capitano. El bus? ¿Cómo? Ver, no ¿quién sabe inglés, inglés, inglés? ¿no? ¿no? Okay. no. ¿qué ¿Organiza el evento? Sí. A ella. Ah, ella, oh, ¿Ella es, organizadora, no. ¿eh? yeah. es que nosotros eh, no sabemos eh, inglés en ¡México! Okay. un país! Exacto. ¡Exacto! Sí, yo tampoco sé, también Hace rato llegó a preguntarme y no supe es que No tenemos inglés Somos yeah. de Puerto Vallarta, pero el problema es que... Exacto sí, Se nos complica, pero ya vamos a aprender, van a ver Sí, ya vamos a aprender, es la próxima tarea que tenemos Porque así nos hace falta, eh Exacto hasta Mario le hace falta para conquistar chicas. Hey. <risa> Mira, ya el atardecer, qué bonito. Sí. sí, acabando el evento. Es lo bueno que cuando uno llega temprano al evento, como ya lo explicamos anteriormente, pues puede descansar poquito y le toca ver todo esto. Se estira, Sí, es lo que estoy grabando. Tiene mucha elasticidad. Danza y uno tiene que hacer eso antes, después. Pues. Ya son gente muy muy preparada. Como dijo Melissa, que es la organizadora del evento, pues ya tienen muchos años también ellos sí, esperen, estudiando sí. también, porque para eso se estudia. y sí, sí, mucha práctica. No es fácil. Pues, no, 45, no, así es difícil. 45, <risa> sí, la sí la está la canijo. Y todo, eh, Mira, Mario, cómo. ¡Wow! 50 minutos. ¡Mira! Wow. Sí, ah, wow. sí es algo 8. muy impresionante. Ah, ah, ah. Me llamo Xavi, Xavi Martínez ¿De dónde vienes de visita? Vengo de Zacatecas, well, ¿sí? porque vengo de una gira que después conteneré hacia Los Cabos okay. Y yo vengo de Barcelona Ah, Barcelona, California, California. wow, qué chido ¿Desde hace cuánto te dedicas puesta al baile? Es que si lo digo Ay, pues, confío en su humildad <risa> <risa> Comencé a los 7 añitos, ahora tengo wow. 44, pues... Eh, ¿Desde muy cuenta, niño? Sí. ¿Qué te inspiró al baile? ¿Tu familia... Este, te inspiró a esto, amigos, no sé. Pues fue un poco marciano porque era un poco raro que un chico de 7 años, un niño, quisiera ah, eh, okay. bailar. Pero se me ocurrió, mis padres no pusieron ningún problema, cosa rara en esos tiempos, Ajá, exacto. y aquí estoy. Lo que le comentaba a mi hermano Mario, que esto es muy difícil y se ve que si sí tienes bastantes años de práctica, entrenamiento. ¿Y cómo se llama lo que vas a presentar? Es una pieza que se llama Born to Kiss, oh, Okay. es un juego de palabras entre Born to Kill, que es el emblema famoso que llevaban los soldados americanos nacidos eh, para matar. Pero como en la pieza intentó darle una vuelta a la historia y huir de lo que es la violencia para ir a una vida un poco más luminosa y relajada, doy titulado Born to Kiss. Una pequeña entrevista y ya te dejamos continuar. Vamos a mostrar lo que su trabajo realmente. Una pequeña parte del show y para que ustedes vean y aprecien. Muchas gracias. Venga, gracias. But never a sense. Lo que me sorprende de Arely Que es muy buena onda Pero ah. No, no, el problema No, no es problema Lo que me sorprendió Es mexicana ella Ah, exacto Pero vive en Alemania Sí, es lo chido Ella nos acaba de contar ahorita Que estábamos pues haciendo la prueba de sonido Que viene de Monterrey Pero realmente viene de Alemania Ella sí, de Ah, wow, sí, es pa... eh, eh. eso es bueno. Ingenia, tapatía y alemana. <risa> es bueno todavía eso. no, alemana todavía no. ¿Cuántos <risa> años tienes haciendo esto? Eh, ¿Cuántos años tengo? 30. <risa> no, pero haciendo esto, esto arte. 30. ¿30? Te wow. ah, más chiquita de edad. Te ves más chiquita de edad. Pareces... Desde a los 4. Parece de, ah, de 20 wow. años. ¿eh? Te ves muy, muy joven, exacto. Como profesional, 10, 11. 11 años. Guau. Wow. La carrera, la carrera y le gradué en el 2010, en el 2008. 13 años. Ponle 13 años. 13 años, ah, trece. exactamente. <risa> no, pero ¿Qué vas a presentar ahora? ¿Qué vas a presentar? Voy a presentar una pieza que se llama Seguir el curso de una acción en particular, pero un fragmento. Que es distinto al que va a ser original exacto. y todo. Ah, completo. ok. Y Mario, se nos olvidó la pregunta principal que teníamos que hacer desde el principio: ¿Cuál es tu nombre? Ah, <risa> exacto. Pero ya dijo: Areli. Ah, Arely ok. Areli, okay. bueno. Bueno, ahorita vamos a mostrarle un poquito lo, lo de su trabajo. Ah, exacto. Y van a ver ahí cómo actúa y cómo baila y todo. <risa> en, ac en, acción. En, acción. en acción. En acción. Exactamente. Bueno, Acaba de llegar otra artista. Ah, exacto. Una artista que ya estuvo, estuvo en, el, en el anterior este video, año. en el show del anterior video. Ahí lo pudieron ver. ¿Cómo, de te, este ¿cómo te llamas? Vanessa, Vanessa Davila Ah, ver. Okay. De Saltillo Coahuila. Ah, wow. Es norteña. Ah, exacto. <risa> es de aquí, de, es mexicana, 100% <risa> mexicana. Y fíjense, las norteñas son muy guapas, mira. Ah, exacto. <risa> contemporánea desde los 19 años. Wow. Pérale, ¿no? Entonces expertas. En Todos los que están aquí son expertos, Mario. Sí, Ninguno ya, son, es ya, son, ya son maestros, ¿no? ajá, Exactamente. <risa> <risa> Pero pues bueno, igual si tenemos imágenes de cuando bailó ella. Ajá, pues aquí vamos las vamos a, a poner. Ajá. Mucho gusto. Mucho gusto. Miren, él es también un bailarín del anterior evento que hubo que ya les grabamos. Él estuvo en el show, ahí les vamos a dejar una imagen. Ah, exactamente. ¿Cómo su nombre? Él es actor y es escritor. Ah, maestro. ¿Nombre? Mi nombre es Javier Alvarado y vengo con Vanessa Dávila de la ciudad de Santiago Coahuila. Ah, y es un máster él también en la actuación. Bueno, pues hacemos un de Ah. Y bueno, como lo único que nos falta es un canal de YouTube, ¿verdad? Próximamente Estamos, estamos aprendiendo Está bien Hemos conocido youtubers interesantísimos <risa> en Madrid <Miami. risa> Nadie sabe lo que en realidad hacen Pero ellos son personas este activas dentro de la sociedad No sé si ustedes los conocen Dicen que tienen un negocio de audio e iluminación <risa> Y Paul. Mario y Paul, ah. síganlo por favor, ya que a través de ellos podrán conocer cosas interesantes. Ah, Exactamente. ¿Qué condiciones tiene aquí en esto? Eh, como soy maestro desde hace más de 30 años, no. profesor de danza y médico las artes desde entonces. No, no, no. Y de estar colaborando con actividades aquí en Puerto Vallarta, con Melissa Castillo, ya saben, ¿no? Ajá, Toda claro. esta raza de, del espontáneo festival de escénico, alrededor de 5 o 6 años. Ajá, sí. Pero desde 2014... Tenemos un vínculo de trabajo desde el ah, pues mucho gusto, fue Mucho un gusto placer, y muchas gracias. Un placer tenerlo aquí. Gracias usted. Ah, saludos a Ricardo Tapia sí, bueno, y Bruno bien. Díaz. Ah, sí, bueno, está bien, muy bien. bien. Sí se vale mandar. Sí mandar saludos. Muy bien. Muchas gracias. De nada, gracias a usted. Punto de revelar el nombre de la ganadora de este concurso. Y la ganadora es.